como una uña encarnada, como cabello enredado, como suspiro ahogado, pasado vacío. Ese sudor de una fiebre atea es el deterioro de un pensamiento, es algo y aún así no puede ser. Y es hastío repentino del mecanismo de una vida condenada. ¿Cuál es el combustible que se explosiona en horas largas, frías, de heridas? De ¿Heridas como garras que arañan la amalgama del ser? Dar una vuelta a las manecillas del reloj vacío Apretar los puños Tragar saliva Los pies hacia adelante Y no, no te files, Pero aún así Tanto como puedes.